La desigualdad y la pobreza han secuestrado y ofenden a Costa Rica. Durante las últimas décadas, el 20% de población con mayores ingresos gana casi 20 veces más que el 20% más pobre. Casi 1.200.000 pobres viven entre nosotros, 350.000 de los cuales viven en pobreza extrema. Son cerca de 200.000 los jóvenes costarricenses que ni estudian ni trabajan, la mayoría de ellas mujeres jefas de hogar. Esta situación es intolerable, marca una cicatriz en el alma nacional. Para resolver ese problema debemos recurrir a la historia costarricense, que nos enseña que son tres los elementos fundamentales para atacar la desigualdad. La provisión de un servicio de educación pública de primer nivel, salud y pensiones universales y solidarias y crédito barato para el productor nacional. Costa Rica ha sido secuestrada por la desigualdad, por la pobreza. Rescatémosla.